Hola, mi nombre es Geraldine Jaramillo y soy Case Manager del condado de Ramsey. Se podría estar preguntando si las mujeres embarazadas se pueden vacunar. La respuesta es sí. Las vacunas contra el COVID-19 están aprobadas para que se usen en mujeres embarazadas. Vacunarse es una elección personal. Considere los siguientes factores al tomar su decisión. Primero, su riesgo de exposición al covid 2019 el riesgo de enfermedades graves y nacimiento prematuro causado por el covid 2019 Segundo, los beneficios de la vacunación. Y por último, los efectos secundarios de la vacunación. Recuerde que, si se vacuna con todas las dosis correspondientes, podrá volver a las actividades que hacía antes de la pandemia, como pasar tiempo con amigos y familiares. Si tienes más preguntas o inquietudes, habla con tu proveedor de salud que hace los seguimientos del embarazo, como el médico de la familia o el ginecólogo, obstetra o una partera. Muchas gracias.